En Pereira, en Hilbert Aragón En Verdara, en Barranquilla Por Dios te pido, mujer, que tú me aclares Hay rumores que tienes un amante Que el remedio de mis besos ya no te hace Y que ahora andas buscando otro calmante Que hay un nuevo Doctor para curarte, que conmigo solo tienes sufrimiento. Y en mi alcoba te anda haciendo una terapia, practicando diste un nuevo tratamiento. Ya comprendo en las noches tu pereza y la supuesta infección de tus riñones. Para el otro no te duele ni una muela, y me cambias por sus nuevas inyecciones. Que mi fórmula ya no vale la pena, que ya no puedo sufrir tus ambiciones. Que mi fórmula ya no vale la pena, que ya no puedo sufrir tus ambiciones. Polinar Barreto, José Ramón Ortega, salúdense a Flan Mejía, ¡Ay, chi, y, y! y cómo gozan los hijos de Ana Margarita Rieta y Jairo Pallares el Careano. Navarro, Wilson Vergara en la morisqueta En cuidados intensivos que ha tenido No respetas mi hogar filtracionera Te di todo mi amor y mi cariño Y hoy me dejas sangrando hasta que muera Vete al diablo con tu nuevo calmante en mi pecho una amargura, como tienes de diagnóstico tu amante, ahora todos tus males se te curan, todo el tiempo la pasas en la calle y en mi mente matándome las dudas. Todo el tiempo la pasas en la calle y en mi mente matándome las dudas.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 La calle, y en mi mente matándome las dudas ¡Se acabó!